Vinimos porque nos van a dar cinco décimas para la prueba si veníamos un patrimonio. ¿En serio? Sí. Es? sí ¿Qué es la ley de filiación? No sé. Sí. El señor diputado Nicolás Boschever Díaz nos ha pedido que les exprese el deseo de que esta visita sea muy provechosa. Yo sabía que había un congreso antiguo y uno nuevo, pero no sabía dónde quedaba el antiguo. Yo no sabía que había uno antiguo porque fuimos al de Valparaíso. Pero este sí. es más bonito. Este nos pareció como más... O sea, aparte de ser más bonito por la arquitectura y todo, se nota que es antiguo porque ahora casi ningún edificio es así. Es como más detallista. Sí. En... No tiene todo detallado las paredes, sí. tiene figuras, la... La, los muebles, todo. El de Valparaíso es sí. más serio, sí. más sí. oscuro sí. también. Es como si fuera como más ejecutiva, así como... Eh, ustedes están ahora sentados en los curiles o en los asientos que eran los originales que usaron los parlamentarios hasta el año 1973. Oye, ¿cuándo fundaron esto? Oh, se me olvidó, sí, tengo sí, que escribirlo. El es como la mochila de autor exploradora, lo tiene todo. Estamos en el Congreso, ¿cierto? 1857. ¿El Congreso se cambió a Valparaíso para des descentralizar? Descentralizar. Ese, fue, ese es el, el qué, objetivo que se planteó en un principio, sí. qué ganaban descentralizando Santiago? La idea era un poco sacar parte de la administración pública del centro de Santiago tratando de dar impulso a las regiones. La idea era que con el, con el funcionamiento del Congreso se le iba a dar impulso al desarrollo de la región de Valparaíso. Leí. <risa> Mira, se parece a Manini Monroe. La biblioteca está abierta al público en Santiago y en Valparaíso. Es una biblioteca que guarda toda la memoria política y legislativa del país desde 1811 a la fecha. ¿Sabían que existía una biblioteca del Congreso? Ah, no. No, porque lo había visto cuando fuimos al Congreso de Valparaíso, decía, hay biblioteca del Congreso del Congreso, pero nunca la mostraron. Pero lo que no sabía es que existía otra biblioteca del Congreso en el Congreso Antiguo. O sea que solamente existía el de Valparaíso. Pero hasta lleno de libros, como para volverse loco. Sería que tuviera la constitución, acá. Así como leer? Uy, tengo ese libro. ¿Cuál? Ese, es súper bueno. La hay chico. Sí. Cacha Mansa Puerta, aquí mide dos metros pasar por ahí. Mira, esta puerta es para una persona esta normal, Esta es para una persona normal. Es una puerta de la chica. Mira, mira, mira. ¿Aquí tú? Oh, ¿Aquí tú? Oh, ¿Aquí tú? ¿Verdad? ¿Aquí No, vivo feliz acá. Oye, todo el piso que Aquí se puede venir a visitar de las 10 de la mañana a 5 y media, mayores de 18 años. No, nos faltan 4 años. Cuatro años más y venimos. En bueno. los Jutados de nuevo venimos. a que se sienta el presidente del senado con sus respectivos eh, subsecretarios a que se sientan los taquígrafos ¿Qué son los taquígrafos los que te escriben te todo escriban. exactamente no. ¿y cómo toman apuntes? ¿escriben todo? no, por símbolos no, lo Muy bien. Bien. por símbolos escriben símbolos y ellos después lo traducen a todo lo que, se todo lo que ellos digan al congreso este ¿tú sabes de que antes aquí el... cuando se aburrían empiezan a rayar en la mesa así, con corrector <ríe> Después vamos a ir a otro. Después vamos a la manera. Vamos a la Y Después vamos a comer un, un completo. Sí.